sumo a las palabras de agradecer a todos, las palabras de María, agradecer a toda vuestra, vuestra visita y, y bueno, pues estar aquí echando una mano a este proyecto que tenemos mucha ilusión en hacerlo porque Marbella es un, eh, Marbella aparte de ser mi pueblo querido, y en fin, eh, es un escaparate espectacular en cuanto a la gastronomía se refiere, ¿no? Marbella tiene un potencial gastronómico importante y bueno, creo que lo tenemos que aprovechar más, por eso queríamos hacer este evento y no lo queríamos hacer en otro lado que no fuera aquí. Marbella, eh, bueno, el lago, como ya sabéis, todos los que nos conocéis, las trayectorias, desde hace muchísimo tiempo, pues estamos empeñados en poner el valor eh, en nuestro entorno. Eh, no solamente la costa, sino la parte interior, la huerta que nos rodea y toda la cantidad de productos tan maravillosos que tenemos y que muchas veces son bastante desconocidos incluso para nosotros. ¿no? Y bueno, pues partiendo de esa filosofía, pues eh, este evento lo hacemos pues, dando un pasito más y mojándonos. Pringándonos, ...pringándonos bien con el compromiso y la complicidad de, de muchas partes... ...como ha explicado María... ...pero sí queríamos hacer de Marbella... Eh, ...la ciudad del, del queso a nivel nacional y a nivel mundial... ...porque eh, es verdad que tiene un potencial enorme... ...y muchas veces pues no lo solemos explotar... ¿no? Eh, ...¿por qué el queso?... ...bueno pues el queso porque pues tiene una razón importante... ...y es que en Málaga hay más de una treintena de queserías... Hay, eh, ...unos quesos maravillosos, que son grandes desconocidos... ...y bueno, nosotros desde hace bastante tiempo lo estamos poniendo en valor... ...pero falta mucho, esto queremos que ayude... ...no solamente al patrimonio quesero malagueño, sino al andaluz... ...porque luego vais a tener oportunidad de probar algunos quesos maravillosos... ...quesos que mucha gente duda que sean aquí en nuestra zona... ...y son, y, y son hechos aquí... ...además con un, con un patrimonio importantísimo en cultura, en tradición, en, en formas de hacer... ...estamos hablando de queso artesano, siempre eh, a, a la, al apellido del queso que estamos potenciando nosotros... ...hay que sumar el artesano, porque no son quesos industriales, son quesos muy muy peculiares... ...la mayoría son quesos de granja que tienen su propia ganadería y, y quesos muy interesante. Y bueno, el objetivo principal de este evento es divulgar la cultura del queso. ¿no? Pues igual que el boom que ha tenido la cultura del vino, que ya todo el mundo somos especialistas en vino y todos conocemos un montón de marcas y un montón, pues el mundo del queso, que es para mí más complicado incluso que el tema del vino, que el mundo del vino, es un gran desconocido. ¿no? Y bueno, pues desde aquí... ...este proyecto uh, va a servir para promocionarlo... ...para darlo a conocer... ...y para pues, cultivar a la gente un poquito más... ...en el, en el mundo del queso, ¿no?... ...un mundo súper complejo... ...y a la vez... Uh, ...también divulgativo... ...porque la idea era, era hacer un evento... Uh, ...profesional para el sector... ...la mayoría de los sitios... ...de esos maravillosos restaurantes... ...que tenemos en la Costa del Sol... ...pues no tienen acceso al, al queso artesano... ...de nuestra zona... ...pues un poco por desconocimiento... ...otro por comodidad... ...otro por, por... ...porque bueno, porque hay mucho trabajo que hacer ¿no?... ...entonces bueno, nosotros queremos... Uh, ...poner nuestro granito de arena... ...y ayudar a que esto se conozca ¿no? ...por eso vamos a hacer el primer día... ...del evento, es un día de formación... ...es una mañana de formación para los queseros... ...que viene José Luis Martín que junto conmigo es... Eh, ...bueno pues de los que estamos aquí liderando un poco el proyecto... ...José Luis Martín es, un, es una eminencia en el mundo del queso a nivel nacional e internacional... ...y le vamos a tratar de darle pues ese apoyo uh, y ese asesoramiento... ...a los, a los maestros queseros, ¿no? que también le hace falta... pues ...por dónde van las modas, por dónde van las tendencias... ...pues todo el tema del envasado, de la presentación... ...pues cómo siendo nosotros uno de los principales países... ...que produ produciendo queso, pues somos un, lo, de los últimos consumiendo... ¿no? como Francia nos compra la leche a nosotros... ...nos lo envuelve en paquetitos y nos venden los quesos... ...pues eso, le vamos a enseñar a hacer los paquetitos... ...para que nos los vendamos nosotros mismos... ...y no tener que comprarlos a los franceses, ¿no?... ...entonces, bueno, trata un poco de, de eso, de formación... ...luego vamos a hacer la senda, de una senda de los aromas... ...que van a estar todas las queserías por aquí... ...donde todo el profesional de la zona... ...director de hoteles, jefe de cocina, sumilleres, metres... Eh, ...charcuteros, toda la gente que tiene que ver con el sector... ...va a venir, va a probar, va a poder probar y degustar esos quesos... ...directamente con el maestro quesero, ¿no? enseñándole pues cómo se hace... qué hay detrás de cada producto, etcétera, etcétera... ...luego ese día por la noche haremos una, una cena, como no puede ser de otra forma... ...pues un poco con el hilo conductor del queso, para los queseros... ...para periodistas gastronómicos, para, para prensa, al final lo que queremos hacer... ...con esto es mucho ruido para que se hable de Marbella, se hable de queso... ...se hable de Málaga y se hable de gastronomía, ¿no? que al final es un poco lo que nos mueve... Y luego eh, los dos siguientes días, eh, bueno, queríamos involucrar, porque no queremos hacer una feria del queso como se hace en la otra zona, queremos hacer algo más especial. Y Marbella tiene un casco antiguo eh, espectacular, creo que es un casco antiguo que es único y queríamos hacerlo ahí, queríamos hacer una especie de vía láctea que le hemos llamado, que era una ruta para obligar al quesero, para obligar al turista o al, al del pueblo. ...a eh, introducirse por el casco antiguo... ...y a través de sus calles y sus plazas... ...ahí descubriendo esos quesos... ...y esos quesos y esos sabores... ...tan especiales que van a encontrar ¿no?... ...por supuesto ahí lo pueden probar... ...lo pueden catar, lo pueden comprar... ...y bueno se trata un poco de dos días... ...de pues ayudar, echar una mano al casco antiguo... ...que darle una excusa más a la gente... ...que si ya de por sí es bonito... ...pues darle una excusa para que lo visiten... ...porque va a estar plagado de, de quesería... ...y de sabores artesanos ¿no?... Y bueno, también haremos una pasarela gourmet en el mercado, también para que la gente pueda degustar, pueda probar quesos, eh, se le pueda dar charlas formativas, bueno, eh, hay, hay un abanico de actividades importante que poco a poco lo iremos descubriendo luego. ¿no? Hola, buenos días a todos muchísimas gracias por invitarnos al casco antiguo a participar en este proyecto porque desde que nos dijeron la, la primera idea nos ha encantado y agradecemos muchísimo que se cuente con, con el casco antiguo para estas iniciativas porque coincide con una de las finalidades de nuestra asociación que es la de promocionar el casco antiguo pero contribuir a promocionar también y a, y a mejorar la vida de toda la ciudad y de nuestra comarca eh, nosotros hemos emprendido un camino de buscar la sostenibilidad en nuestro en mantener el casco antiguo sostenible y contribuir a la sostenibilidad también de nuestra de nuestra economía local y de las relaciones con todo lo que es la provincia y el entorno de Málaga. Hace unos años tuvimos un proyecto que era colaborar, por ejemplo, colaborábamos con Manilva para promocionar productos de, de en el casco antiguo que se produjeran en el entorno, evitando así que, que, que nuestros, nuestro escaparate, que, que Marbella tiene un casco antiguo, que es un escaparate, que marca tendencias y que, que marca. ...muchas veces las modas que se siguen en la ciudad... ...y luego que se siguen fuera de la ciudad... ...en casi en todo el país... ...pues evitar que nuestros productos... ...los productos del entorno fueran desconocidos... ...y sin embargo estuviéramos consumiendo... ...con el potencial que tiene el casco antiguo... ...consumiendo siempre productos de fuera... ...entonces nos encanta esta iniciativa... ...porque es ayudar a, a que la, la, el gran potencial nuestro... ...de Ciudad Escaparate y de Casco Antiguo Escaparate... ...que es así, nosotros hay semanas... ...que hemos estado en TripAdvisor... ...como la atracción más valorada de Andalucía... ...por encima de la Alhambra o de, o de la Giralda de Sevilla... ...entonces es muy importante... Que, te, ...que todo lo que nosotros podamos contribuir... Pues, ...pues estamos encantados de que nos inviten a colaborar... ...y que, que nuestro escaparate, nuestro pequeñito escaparate... ...que es el casco antiguo, pero que tiene más de 500 establecimientos... Eh, ...contribuya a ese desarrollo local y a esa economía sostenible... ...de todo nuestro entorno. La Vía Láctea es una idea genial, me encanta el nombre, me encanta la idea... ...va a haber una serie de, de puestos de, repartidos por el casco antiguo... ...que van a marcar un itinerario los días 17, 18 y 19 de octubre... ...invitamos a todo el mundo a que venga, por supuesto... ...a la gente de Marbella y también a los turistas pero nuestros vecinos que son los que, que que, ...que más nos gustaría que conociesen todo lo que se produce en nuestro entorno... ...porque luego ellos son la voz que hace que lo conozca la gente de fuera... ...son como los propagandistas... ...entonces invitamos a todo el mundo que venga, la ruta va a empezar... ...bueno, nosotros hemos marcado un principio en la Plaza de la Victoria... ...donde está la Fuente de las Ranitas... ...va a la Plaza de los Naranjos, la Plaza de la Iglesia... ...de la Plaza de la Iglesia va a la Plazuela de las Lágrimas por la Muralla... ...hace un itinerario muy bonito rodeando el castillo por la calle Arte y Calle Portada... ...va a la Plaza Puente de Ronda... ...y de ahí sube a la Iglesia del Santo Cristo... ...a la Plaza del Santo Cristo... ...van a ser ocho puntos... ...con un total de 37 puestos... Que, ...que en los que se va a poder degustar... ...todo este tipo de quesos... ...y yo creo que se va a poder aprender un montón... ...y disfrutar... ...así que nosotros encantados de colaborar... ...y muchísimas gracias por contar con nosotros. ...que permite que esos quesos lleguen al consumidor final... ...está el maestro quesero que lo elabora... ...nosotros que lo mimamos... ...desde que lo recogemos en la quesería... ...hasta que lo trasladamos a a los establecimientos hosteleros o tiendas eh, gourmet charcuterías tradicionales y demás y bueno eh, es nuestra responsabilidad también el intentar buscar y traer esos productos que son difícilmente localizables y, y logísticamente complicados moverlos eh, Es nuestra responsabilidad el poder traer cada vez más a estos establecimientos de hostelería pues productos de alta calidad y en este contexto pues creo que que, bueno, que aportaremos nuestro granito de arena y e intentaremos que sea todo un éxito.